¿Buscas moda? Ven a la Expoferia Atuntaki 2018 con lo mejor del diseño, pasarela y muchas sorpresas más. Soy Carolina Aguirre y en este feriado de carnaval del 9 al 13 de febrero te invito a la Expoferia Atuntaki 2018. Atuntaki te espera.